Suplidor, suplidor, suplidor, ¿eh? ¿Eh? La tina vela, ¿Eh? Ese que le daba los vinos, ¿eh? Yo lo chivarriga, ¿eh? Chivarriga, suerte. Nunca he tenido grandes en gobierno. No, y Miriam, y, y, y, y, y, ¿y cómo y la de pimentel ¿Quién? La de la juventud. ¿De ¿Dónde es? Pero de la Guarana. Oh, oye, más cerca, de la Guarana. A ver, eso no pertenece, Pero que son gente de la provincia de Duarte. De la provincia, tú ok, tú estás hablando de la provincia de Duarte, ella. Otro, Juanito. Juanito Ya. No me digas a mí que aquí no hay funcionarios de, de, de, de la provincia de Duarte que ha sido de alto rango. Que hay gente que ha sido de alto rango. Bueno. Ajá, hablando de eso, en la huella del día, el primer tema fue que hoy, lamentablemente, eh, se suicidó un ex funcionario del pasado gobierno. Existen muchas especulaciones con este, con este fun ex funcionario. Primero, vi que personas como Marino Zapete y otras personas han alegado y tienen confirmación de que no existía ninguna orden de allanamiento con el funcionario que se suicidó, con el ex funcionario que se Tenía suicidó. Otra, Tenía. Eso es la versión que dice mi amigo Marino Zapete, y Marino, y Marino es muy cercano a Miriam, y es posible que Marino tenga el dato de que, en verdad, o sea, tampoco existía, según explicó un comunicador, hoy lo publicó Fuego a la Lata, que se le había hecho ningún señalamiento, ni tampoco lo habían llamado, ni nada de eso, nada de eso. No ha pasado nada de eso. O sea, se había confirmado de que el señor que se suicidó no fue bajo presión de... de corrupción de la persecución. De la persecución no, que están trabajando. Entonces, en ese caso, esa es la información que yo vi de parte de, parte de Marino Zapet y algunos periodistas. Ahora, Julio Martínez Pozo, Julio Martínez Pozo afirmó que una fuente, una fuente de él, de entero crédito, que supuestamente es un abogado, le afirmó, vuelvo y digo, Julio Martínez Pozo esta mañana en el sol de la mañana dijo que la persona que se suicidó tenía varios días que no dormía, porque él sabía que había un expediente que él iba a ser llamado por el plan social, cuando uno trabajó en el plan social y todo eso. Eso lo dijo Julio Martínez Pozo, un PLDista y el que supuestamente más informado del PLD, aunque se guayó con la vez de la Galo, <risa> ¿La de la Galo? <risa> se guayó la con la Galo. Entonces, ¿qué pasa? Martín Esposo, en su programa en el Sol de la Mañana, esta mañana expresó que el, que el señor estaba pasando por una depresión y paranoia por la, porque supuestamente el Ministerio Público estaba preparando preparando una persecución contra él. Y iba a estar preso. Miren. Esto está sumamente fuerte lo que está pasando en República Dominicana. Y cuando yo escucho a personas como el señor Zapete, que son cercanos a Miriam Germán y a Jenny Berenice, y ese grupo del Ministerio Público, yo creo mucho en él, yo creo mucho en lo que dice Zapete y lo escuché en el programa. Parece ser que esta vez lo que viene es grande y fuerte contra el PLD. Y contra el gobierno de Danilo Medina. También, hay un youtuber que te lo recomiendo, que tienes que escucharlo, muy bueno. Ese muchacho dio algunos datos. Y aparte de que él dio algunos datos, el PECAT hace aproximadamente media hora. No, no, no, no, es que no me sé nunca el nombre de él, la verdad. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No me sé el nombre de él, pero él dijo y explicó. Miren, Hidalgo, Hidalgo que se llama, el de salud, el que pasó que estaba en pijama, está feo para la foto. Que al, fin y al cabo a él lo pusieron a cambiar, que que no salió Sí, no, se, no, el video fue los hijos que lo graban. Ese, el grámito de salud que está preso, el que usted vio en el video, está feo para la foto. Yo leí el, la acusación de él y está feo para la foto. Una pregunta. Y él tiene que estar claro de que Dalilo no le importa a él. A Danilo solamente le importa a los dos hermanos de él. A Danilo no le importa el de Oisoe. No, a Danilo no le importa eso. Por él, tentó estás, preso. Ahora, mí. ¿qué pasa? Estos tentáculos que están agarrando, sal, eh, no eh, es para llegar al pulpo. Eso es lo que te iba a decir. Eh, pues, escúchame, escúchame. Se tenía entendido que el señor Alexis, según el PECA, dijo. Hace, por eso digo, hace unos minutos salió en el ITIN diario que el señor Alessi, el de hermano del presidente Danilo Medina, expresidente, era el pulpo que movía toda la pieza Ya uno no sabía eso. Lo que pasa es que aquí se hacen los locos. Lo del de, lo de, lo de, lo de, hermano del presidente que estaba haciendo de la suya, todo el mundo lo sabía de hace, antes de, la, de las elecciones. Ya, Nuria estaba cansado de subir eh, eh, informe y de todo. Y, y, y todo el mundo sabía. El, el tipo era un... Un prepotente. El tipo era que lo que él decía era, era. Sí. Entonces, el Itin Diario sacó unas declaraciones del Ministerio Público, de la Fiscalía de. Creo que Distrito Nacional, del PECA. Dice que ellos entienden que por encima de la, Si existe otra persona. La pregunta del millón, ya que tengo un millón nacional, no puedo decir nombre. Tú eres. ¿Quién es la persona que el PECA entiende que estaba en la red, que estaba por encima de Alexi? Porque yo quiero saber quién, quién se atrevía en el partido o en el gobierno a estar por encima de Alexi. ¿Quién? Tú no vas a ver que ha reinado por encima de Alexi, dime. Estaba en lo suyo, ni Temo, ni... ni. ¿Quién? Peralta, dime. Peralta, por encima del la, hermano de la del presidente. Si al lado, si el, si donde el presidente iba, estaba Alessia ahí. Siempre estaba ahí. ¿Tú decir que el presidente tiene algo que ver? No, no digo eso. Ah. Yo digo que el Ministerio Público dice bueno. que existe uno más poderoso por encima del hermano de Alessia. ¿Quién? No puedo decir quién. Pregunta, yo tengo para... Ahora, ya el Ministerio Público lo dijo. Y si eso pasa, primero yo, no, yo dudo. Que Alexi meta al medio a esa persona. Que si es su hermano, si lo es, no estoy diciendo que sea. Si es su hermano, lógico que lo, él no va a meter, tú sabes, José Luis. No lo va a meter al medio. Sí, mantente así. Sí. Entonces. Sí, está difícil. así hablan los narcos. Dice, no me mal, no me misione, yo te saco a cuarto ya. Entonces, eso, todo el mundo sabía lo, el poder que tenía Alexi sí, en este país. Hay un video que yo quisiera, no lo he podido encontrar, donde habla sobre él antes de las elecciones. Que decían el tipo que controla el país y no era Bonetti ni Bicini ni. Era ese tipo. Ese tipo. Lo que pasa es que la, ustedes no, no lo están viendo, no lo veían mucho en la luz pública. Ustedes veían mal a Lucía, Lucía, Lucía. Ese señor tenía un control, un poder grandísimo en este país. El hermano del presidente. Ese señor, así como ustedes lo ven. Así. Así. Recuerde que no había Luis Avedanón. Bien, mira, hermano. Cuento no, Miriam Germán no se presta a eso. Vuelvo y te digo, para que tú entiendas y te esté claro. Primero, no es el PRM, una. Segundo, es Miriam Germán. Y Miriam Germán ha jalado a toda la persona que estén involucrado en eso. Recuérdate, de, porque tú no puedes decir, yo voy a jalar a fulano de después que tú lo vas a jalar, ¿no? que esos son casos que están, son los casos, y todo, recuerda que todo viene por la declaración jurada de bienes. De ahí vino el lío. Cuando hicieron la declaración jurada de bienes, cada uno de los funcionarios ahí fue que vino. Porque el, el líder, no tú, el mojada, líder, el líder es tuyo. Nueva, Óyeme, eh, sí, pero tú estás hablando de, de gente que todavía no entraba al gobierno. estamos hablando de gente que estaban en el gobierno. Día, el� Digo yo, a lo buena. Bueno, oye, Neto, no está en el programa ya. No, no, Neto está de vacaciones, deja que me tocó vacaciones a mí, ahora le toca a él. ¿Qué? Eh, eh, digo! Pero que. Ah, <risa> <la y> <risa> <y> <risa> Entonces. Entonces pasa. <risa> Entonces pasa que yo creo y entiendo que esa cabeza. Que está por encima del señor Alessi. Todo el mundo sabe quién es. Y yo, todo el mundo está claro de eso. No ahora te lo voy a decir. Ahora, hora. ahora, ahora. Yo, yo quiero que esto la, digo, por un titular, ¿Un titular. No, te voy a decir algo. Ahora, a mis amigos del PRM les voy a decir algo. Mira, a mis amigos del PRM le voy a decir algo. A madre, la trajita, la es muy posible que ustedes tengan a Alessi preso. Pero no sueñen de ver a Danilo preso. Eso no va a pasar. Danilo está diputado de España, ¿sí? Óyeme, y si Miriam, que es una mujer muy objetiva, intenta tocar a Danilo, búscalo. Que no se le va a hacer fácil al gobierno. Van a tener que... Yo, yo sé que Miriam puede agarrar todo lo que le roban en el gobierno de Danilo. Y a todito como a y ese grupito, de mantelarlo. Pero... Si sí, se agarraron del presidente, sí, oye, eso no va a pasar así. A preso y va a venir más gente. Hay más gente que viene presa. Señores, mira voy a decir una cosa. Agarrar a alexi para mí es el, el logro más grande que ha dado para mí la corrupción en este país. Ustedes no lo ven así porque ustedes no lo conocen. Yo le estoy diciendo, mire, ni Feli Bautista, ni Rúa, ni Enani ni Salazar en su tiempo, ni, ni, ¿cómo se llama el eh, huachimán eh, de, de, de Hipólito? ¿Cómo es que? Pepe Goico. Ni Pepe Goico. Yo le estoy mencionando todos los funcionarios corruptos que han pasado, que han tenido escándalo y han tenido problemas con la justicia. Yo le estoy diciendo que este tipo, Alessi es un tipo que tenía un alto rango en el gobierno. Le estoy diciendo hasta qué punto. Peralta y Marchena eran un chivito ese tipo y si es, mira Germán agarró a ese tipo uno, no lo vas a hacer lo loco y dos tiene mucha prueba y expediente sobre él mucha prueba y expediente sobre él, esa gente Jenny Berenice y mira Germán no son improvisadores no son eh, Elvis Crepo para que se entiendan por cierto, Elvis Crepo no, no, no le han salido avión. Ahora pausa y cuando retornemos más de los osorosos. Iba para Francia. No. <risa>